pregunta y la gente va a llamar va, a la va 809. Mucha gente loca. 809 725 -05, 05 para usted vamos a ver si pongamos la imagen si Villalona la imagen que pusimos en las redes sociales y la voy a leer la persona que llamen para que pone quien de usted para usted usted entiende ni neto y ni yo vamos a opinar vamos a vamos a dar nuestra opinión al final del programa sí. quién usted entiende que fue el político que más ayudó durante la pandemia Hubo una gente que me dijo que se a, ¿A nivel nacional? O Aquí, a, en la provincia, provincia de Duarte. Duarte. En la provincia de Duarte. ¿Quién fue el político? Por cierto, un saludo y un abrazo a uno de los que es dueño de este programa. Porque es parte. Newman es mío, es mío. Newman es mío. Newman, Newman ay, es ay, mío. Newman, compañero. Compañero. Ya sabe, mío. se comió la rosola. Está costizadito porque ya tiene una no, página. Eh. No, yo soy parte de esa. Saludos para Newman. Mío. Mío. Sí, uno un un está, ni un, ni un está bien. Está y más es, gordo que yo también. Que, que, que, que no se haya hallado de mí. Que estaba tirando fotos. Eh, ¿Quién usted entiende, llamando al 809, eh, 809 725 -0505, ¿Cuál ha sido durante la pandemia el político que más ha ayudado y por qué? Yo voy a leer, mi, póngame la imagen. Eh, eh, 809 725 Pongan la imagen, por favor. Pueden poner la imagen que yo puse en Instagram. Pues yo les mandé a Villalona, pues yo no puedo y creer mi, que, que no, la... Fernando, ¿cómo tú Si estás? no la tienes que me avise yo la no puedo mandar por WhatsApp, no hay problema. No, no, dígame. Según la... Ya va... Vamos a leer los comentarios, eh, Neto. Mano, pues Exacto. Mientras la... Mientras la gente va llamando, yo voy a leer los comentarios de la gente en las redes. Y dice ahí menciona al político de la provincia de Duarte político, que... que embarque la política todo, todo, todo. que no, no es candidato no, no, no, no. hablo de político, político. de okay. la provincia de Duarte que más ha ayudado durante la pandemia el tipo que más ha estado regando un plátano regando un mm, jugo sí, o una, o una, ya ustedes saben Neto Flow no cuenta porque parte de aquí no me pongan imagen de gente, por favor gracias no Dios. eso fue un huevo es mío, pero un huevo <risa> no, no, no, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío Pero ese huevo viejo, ¿no? Ahorita me dicen a mí ¿Qué van a decir? Que yo estoy de parte de esa... Es hey, muy... hey, ¿qué? ¿Y, qué? ¿Y, qué? y es mío Pero es un huevo Ahí la llamada, lo buenas Buenas ¿Quién usted vio y usted sintió que ayudó más en esta pandemia de la provincia de Duarte? Franklin Romero Franklin Romero, ¿Qué? ¿por qué mi amor? ¿Sabe? ¿Tú sabes? No. Bueno, andaba en los barrios repartiendo y hay otros políticos también que dieron... Ok, gracias por tu llamada mi amor. Otra llamada, ahí está, mi amigo. Vuelvo y digo, pido disculpas, <risa> es no, mío. No, no. Es mío, pero es que esa foto no, tú sabes, porque es que si la pongo, una gente específica, la gente se van a prejuiciar. ¿Me entiendes? 8097 mío, El mejor máster que tiene este canal. Es mío. Menciona al político. ¿Hay otra llamada? Ok, vamos a, a leer algunos comentarios. Bueno, aquí dice Eliana, Eliana H. Eh, oficial, dice Franklin Romero. Dice Olga Paulina, Franklin Romero. Dice eh, Rosabel, Rosabreu, dice ahí, de RD. Jason de Jesús y Franklin Romero. Aquí dice tim más somos la cafetería. Eh, no, no, Mason Cafetería. Ah, de okay. Mason, de Mason. De luinel por favor. Ah, ah de Luinel. Es mío. Por favor. Jason Cafetería, dice Yaniris breton Franklin Romero. Aquí dice, claro, ese puede hacer todo. Lo, todo Hicieron comentarios usted sabe eh, que no puedo decir porque si no me demanda. Franklin Romero, la pámpara. ¿Quién es la pámpara? Kiko, bueno, no. él, él te dijo que la pregunta está un poquito estúpida, eh, Franklin Romero, Franklin Romero, dice una persona, yo no he visto a nadie, eh, otra persona dice Franklin Romero, dice, bueno, a mí me ha ayudado, pero creo que fue Franklin Romero y Mildred Sánchez, ni en, y, ni en su barrio han llevado ayuda, eh, dice aquí, <risa> no sé. Dice aquí Franklin Romero. Los comentarios y los vecinos míos no van, porque me van a tirar ahí para Sí, no, no, no, no. Yo, no yo lo estoy siendo justo aquí, por eso puse la no pregunta lo ayer. No lo lea. Aquí Gon Gonzalo Castillo, Franklin Romero, Franklin Romero, Mildred Sánchez, Jason de Jesús. Hay que darle crédito a Jason de Jesús, Franklin Romero y Mildred Sánchez. Depende de lo que le dice la gente. Mildred Sánchez y por último, Jason de Jesús. Eso es a nivel de, de Instagram. ¿Cuál sí. de las personas pueden llamar a 809-725-0505? Lo digo en inglés también el número. Eh, pues okay. si quiere llamar. Ace, Ace, Ace. Ace. Ace. Ace. <ríe> <ríe> <ríe> Señores, pueden dar su opinión. Llamar <ríe> a 809-725-0505. Estoy buscando la de Facebook, mientras tanto. Eh. buscando la de Facebook para que la gente ya... ¿Cuál llame? político usted vio que ayudó más? Durante la pandemia. Durante la pandemia. Político. No tengo nada que ver con esto. Usted puede llamar. Le dije y se lo dije. Hello, buenas. lo buenas. Sí, sí. ¿Cuál fue el político que más ayudó para usted en esta pandemia? La provincia de Duarte. Franklin Romero. Franklin ¿Qué? Romero. Franklin Romero. Franklin Romero. Frankie Romero aquí Romero. está. Seguimos ahí escuchando a Franklin Romero. Dice Lenny, bajita de aventura. Franklin Romero. Tú, <ríe> Nifanda. <ríe> óyeme. <ríe> Otra llamada, hola, lo buenas. Hello. Neto, habla con él. Hello, buenas. Hello. Muy bueno, ¿Cuál fue el, fue el político que más ayudó en esta pandemia? el político que más ayudó en esta pandemia? El diputado Jeffrey y Gonzalo. Jeffrey, tienes que quitarte el trapo de la boca, dilo bien. El trapo de la boca. <risa> Jeffrey Acosta. Jeffrey, <risa> Jeffrey Acosta. Oh, Acosta y Gonzalo. Bien. Okay. Bien, sigan llamando. Aquí ya dice en Facebook, dicen aquí Franklin Romero, Franklin Romero. Tantos políticos del bolsillo y tantas necesidades que salgan a hacer, a hacer. quienes son. Eso es lo que dice aquí. Soy de al Valle y no he visto a ningún político dar ninguna vana. Así dice aquí. Dice Eliseo Matíve. ninguno. Tú tienes que dar tu opinión a lo último, dijiste. Yo dije que yo puedo decir, yo no voy a, a, fare, no voy a buscar favorito, pero puedo decir no, no, yo sí voy a quien yo, tengo yo, uno, yo tengo yo, uno. quien yo creo que, que se le vio muchas sí. Diferentes personalidades voy a mencionar. Sí, yo también. Ok. Eh, dice aquí a Martínez porque para mí eh, no lo he visto por mi casa Digo, dice ninguno ¿Quién? ninguno Martínez Elizabeth Martínez dice. Okay. dice Luis Martínez Omedo Cava y Margarita Romero dice Franklin Romero ¿Lo ¿Eh? y lo qué <risa> y lo muerto qué ¿Lo muerto? aquí me dicen algunos Gonzalo Jason y Henry está dando mucho quién es Henry Jerry Acosta, un candidato Jerry, a diputado. O sea, un saludo. ¿Jerry o Jerry? Porque, Jerry, Jerry explícame Acosta. Bien el nombre, explícame bien el nombre. Jerry Acosta, un saludo a Jerry Acosta, mi amigo, aparte de todo, la política es mi amigo. Pues, eh, todavía, todavía no queda el tiempo del programa. Así que llamen al 809-725-0505. Diga usted, ¿cuál político usted vio en la pandemia y ayudó? que ayudó más a la provincia de Duarte? O sea, vamos, eh, mientras la gente está llamando, vamos a escuchar. A quien esto entiende que él vio, que ayudó ya, mucho. ¿Quieres meterte para allá? Dale tú, neto ahí. Para mí, ponme, enfócame bien aquí. Lo que tú viste, sí. sí, oye, neto, tú tienes que ser objetivo. No, no de corazón. No, no, corazón. no, no tienes, tienes que No, no yo te voy a mencionar, no me venga vi que, que además para la No, no, tuyo, no, no, no esa vaina. No, no, la Dime, persona que ayudaron, que tú viste, que yo vi, que lo viví, porque fui una persona de la que Fui voluntaria a muchas ayudas. Yeah. No que yo di, porque yo no tengo que caerme muerto. Sino que fui voluntario junto al, al el equipo táctico. Voy a recordar esto: el equipo táctico es. Dios mío. Es. El equipo táctico es, está conformado por el Mello Suárez, uh -huh. eh, Luinel, Avi. Sí sí, sí, sí, sí, pero. Pero, dime, dime, dime. Pero, quién. déjame. Pero, dime. Eso me mató a mí, ahí. <risa> ¿Qué dando güey? pero espérate porque es mi opinión. Dime, dime. Yo voy a decir varias personas que ayudaron mucho. El primero fue... ¿Qué tuviste? Que yo vi el joven Jackson de Jesús. Ya, Jason. Del PRM Jason. Fue uno no voy a mencionar el partido y no voy a decir fue una... que ayudó. Otra persona, Mildred Sánchez. Se tiró. A ah, pesar que esto hizo su película arriba. y su vaina, ya. Eh, no, pero, no, no, que porque mano. tú no, no, deja, que estoy tú no diciendo, me dejas hablar. Estoy diciendo, yo eh. no sé si fue lo que sea. Tú me dijiste a mí. que me mencionarás a mí. Midre mía. Mía. Dale dale, dale, dale, dale, no podemos. <risa> Por eso yo, déjame a mí después que yo termine. Sigue, sigue, Entonces, sigue. sigue Mindre Sánchez, ¿verdad? Ajá. Jerry Acosta. Jerry Acosta. ¿Quién más? Ya, para mí esos tres más para ti de esos tres. Yo vi que lo sentí, que lo viví. Ya. Porque eso es lo que tú me preguntaste. ¿A quién yo vi ahí? ayudando? Yo vi ayudando de lo que me llegaba a mí porque yo cubrí algunos eventos, porque me llamaban para cubrir eventos. Yo vi a la señora Mildred Sánchez, que ya se tiró a la calle, ayudó mucho, ella se tiró a sola, vi ayudando, vi a Franklin Romero también ayudando, como ha mencionado la persona. Vi al senador Amilcar Romero en una etapa ah, ya final. También, sí. Ayudando mucho. El senador, lo vi, lo vi. Y, y ahí están los videos que nosotros estamos presentando, los estamos poniendo en el anuncio. También vi al señor Bieneto Camilo ayudando con su grupo, ayudando. Cada, pues cada quien ayudó en su forma. Eso fue lo que yo vi. Pues, vi ah, a Jason... Eh, uno de los que más sí, se bajó. Pero tú tienes que dejar de maquillar la cosa. Porque que a mí me da pique lo tuyo. Jason, tú, tú lo ves? vas a mencionar a todos, Jorge Luis, atención. A todos. Él lo va a mencionar a todos. A todos, todos. Que todo que no, no, no, a todos. Es, que no es que yo no puedo poner favorito, Neto. No, no, aquí, porque no todo, aquí no se va de favorito. Tú Ayudame. te atreves a mencionar gente ahí. Eh, no hicieron nada de la lista porque tú no, no, no, no. listón así de lo, yo, okay, okay. de lo que yo mencioné cuál no, no, no ha hecho nada de lo que tú mencioné porque lo va a mencionar todo no no no hecho no no no no no franklin no Mencioné a no no no no fue y no A no no no no no no ah, tú, me, no, Sigue, no, no, no, no no, no, no. Jason, Jason, okay. mencioné a Luis Nieto también Nieto Camilo okay. mencioné a a, Sánchez a entonces, José Luis, estate quieto. Entonces, otra gente que yo vi ayudando. Oye, oye, van 10. Déjame, déjame analizar, déjame analizar. Que yo vi ayudando, político. Después de eso, bueno, yo vi ayudando de ahí. Ya, está difícil. Dilo todo porque lo va a decir todo. ¿Cuál? Carilín. ¿O es mentira? Yo estoy diciendo que no. te estoy, estoy, estoy diciendo, diciendo no. tú dijiste no, que hay Karilin gente que ayudó. yo voy a mencionar que no ayudaron. Ahí está. Karilín se vio. Y todavía está ayudando. Y está ayudando, está ayudando. No pertenece a ese ángulo. Son, son políticos los dos. Okay. Otro más. Eh, ya, está no, pues tiene 10 ahí. Eso es una película. No, ahí no, no, más. no. Tiene 10 ahí. De, de ahí. Después de no, eso. Él tiene 10 ahí. 6, oh, 6, Neto, 6. Pero es que de lo que yo he mencionado, después de ahí, ¿quién más? yo no que yo sepa Tíralo hay una persona que, que ayudó es político, pero no le gusta que le mencione su nombre y yo no lo voy a mencionar pero yo estoy claro que él ayudó yeah. Neto pero te, ya ahí están los seis que, las seis yeah. personas que yo yeah. más vi ayudando fueron esas personas Franklin Romero, Mildred Sánchez Amilcar Romero eh, ¿cuál fue el otro? Carilín Chabebe Luis mira, Neto, Neto. A, mí, a mí se me olvidó Carilin un saludo a Carilín. Que ah, porque que... yo la mencioné. No, no, claro que me acordé. ¿Soy un <risa> humano o soy un robot? <risa> ah, yo te pregunté. ¿Quién más? Ahora. Ya, no, yo, ya yo no ya, la ver... tengo a nadie tampoco. Yo tampoco tengo a nadie. Mira. Hay mucha... ¿Y la personalidad? Eh? ¡Ey! <risa> Atención. Ayudó y es un monstruo en su comunidad y es uno de los duros. El señor C.C. Político, C. C. estamos hablando. Político. es Político es político, ¿de a dónde político? No, político, político? No es político, no es no, no, porque ese es político, a mí, no es también, candidato, pero, es que, pero es que de que es político, a dónde es político? Él no tiene sea. su vaina política, tú sabes, no, Él yo, tiene su cosa, no eso, su cosa, se se se, se en su zona para allá, CC se le se ayudó, muchísimo. Sí, le van a decir. No, no, voy a investigar ah, eso porque ustedes, ustedes primero. Ahora, ya, de ojo. ahora. De... Los dos. Claro, tengo que investigar eso porque yo estoy en MNO y no lo. Yo, he no, yo estoy diciendo esa zona, Pimenté y eso. Ya. Hay que dársela, hay, hay que dársela. Para allá también, mencioné, yo mencioné lo que yo he visto. Y yo lo que, D yo viví. Carilín, no lo que. Yo viví, carilín, de, de Luis Neto, Luis Neto. lo que yo he visto, ¿eh? Eso es lo que yo he visto. ¿Eh? Estoy diciendo mira, lo que yo he visto. Yo le otra, no co otra cosa, Génesis. Y óyeme, primero, a mí nadie me dio un peso, Segundo Y segundo, yo te he hablado en base a los eventos que se subieron en la página. Porque siempre nos llamaban y nos decían, miren, eh, vamos, vamos a hacer una entrega de tal cosa. Y hubieron personas que no fueron políticas, que ayudaron muchísimo, ah, pero mucho, como el número uno, el Padre Moncho. El pa, no, el padre Mocho fue quien se tiró todo esto encima. Y hay que dársela. Que no es político, porque mencionamos lo político. Sí, hay muchos mm. empresarios también. Empresarios, que, que son eh, gente buena gente, que están en Estados Unidos. Mira, yo tengo que mencionarlo porque si no me caigo muerto aquí. Andy Camilo, eh, Andy Colita, ¿sabe cuál es? Que desbloque de nosotros de uh -huh, arriba. Sí. Andy Colita, un muchacho que ayudó. El More. El More enciendo huevo lo compró todo <risa> y mira. este muchacho eh, que vive en Nueva York queda de Farpo ah también Christopher Christopher ayudó mucho Christopher no porque yo estamos en una hicimos como una pequeña fundación no hablamos sobre, los políticos. sobre yo, los políticos ya vamos a hablar de los que no son políticos que han ayudado está claro. Está Christopher está FIFO FIFO ayudó mucho. ayudó mucho también Neto Flow Néstor Flow metió mano. Un servidor. El, el, el, el Flow metió mano. El chamaquito del callejón, un muchacho que es del Emilio Prudón, eh, que es Estados Unidos también. Los rizé. Neto, los risetes. Los risé. 50 yo, millones. 50 millones. ¿Dónde están los 50 no, millones? No, Neto, es que ese es el problema tuyo. Tú quieres que sea físicamente de, que entregándote de comida. Porque yo estuve ahí cuando, cuando sí, se le cuando entregaron. No, no, yo Muy tengo pruebas. No, no, sí, yo tengo sí, pruebas sí, Tengo sí. prueba que se le entregó le entregaron? a las dos. A, la do, eh, a las dos fortalezas a las dos a la nueva y a la vieja uh -huh. al seguro social al hospital a ellos, toda la clínica ellos, de aquí ellos entregaron. ellos entregaron insumos y, y, y ellos entregaron 50 sí. millones que no no no no 50 millones no fueron aquí solamente neto, fue en el país entero te estoy hablando de lo que, que no se sé hubo eso. no es que es que ellos no entregan ellos no son, no no son sonidistas en esto yo no son gente que está ni que dice que voy a tener un te cartón no. de huevo yo estoy yo estoy diciendo que no que no estoy diciendo que no a ellos, porque ustedes quieren escuchar lo que ustedes dan la gana. Ok, está bien, Y dime. no es así. Que lo entregó a la gente equivocada. No, no Neto, porque son la clínica Fue Neto, grupo, y el no, hospital. No, no. Lo... Ellos le entregan esos 50 millones. No. No, no, no recuerdo el dato. Tú dices los 50 millones. Entonces, sí. cuando... No, Neto, no, no, no Neto. Lo entregan ellos... a un grupo. Me escucha A un grupito, me. que el grupito no se sabe. Déjame explicarte, Porque neto. hubo declaraciones aquí de dirigentes de movimientos populares que se manifestaron sobre eso cuando ellos entregan ese dinero. Voy a Pero hablar. Lo entregan a un grupo. Voy, voy a hablar. La gente de los RICE, tengo datos porque yo soy testigo y porque a mí fue que me llamaron cuando se hizo, cuando se entregaron la, la, las donaciones, y nosotros lo cubrimos y yo tengo fotos y videos de todo. Porque fue a Telenor que se le dio la responsabilidad de, de, de repartirlo, de cubrir todo. Que fueron lo, con los camiones de Telenor que se entregó todos los insumos. Es, ellos eh, dieron 50 millones, pero los repartieron a nivel nacional. No los repartieron en una sola ciudad. Lo de San Francisco de Macorís a, los, a, a, a Telenor, que Telenor fue quien lo distribuyó, se, re, re, se, se dieron a Cotuí, se dieron a Nagua, se dieron a la provincia de Sánchez Ramírez, se dieron a Salcedo. Te estoy diciendo y también se dieron aquí en San Francisco de Macorís clínicas, hospitales, seguro social. Eh, fortaleza. Sitio específico donde se vaya a entregar. Y ahí están los videos. Y se grabó y todo. Y están ahí. Y yo vi lo vi con caja y todo. Lo que pasa es que ellos no hicieron de que vamos a entregar comida. Aquí es fue que se lo entregan? Y está dime, bien. dime el grupo que se lo entregan ellos. Ellos le entregaron todo eso y sumo a Telenor. Y Telenor, junto con su equipo de trabajo. Pero hubo, hubo un grupo que era ahí. No no, no, no, no, no. no. Yo te estoy hablando de lo que... Yo creo que José Luis o una de repartición. La repartición. Mañana de, de. voy a traer ese dato. Ok, Mañana. te estoy diciendo aquí. O sea, yo, yo tengo. Te no, estoy diciendo yo, no, claro, yo. No, no. Porque yo vi que, no, que hubo gente que hizo no, declaraciones. A... Pero escúchame. Escúchame. Telenor hubo, recibió. Mira, cuando se mencionó eso, cuando se mencionó eso de la entrega de 50 millones, que salían hablando mucha gente. Uh -huh. Porque se le iba a entregar a, una, eh, a un grupo como... Yo que? no sé si se le iba a entregar, si dijeron y le prometían eso. Yo te estoy diciendo a ti que, que no los risé no, yo te voy a traer el nombre ahorita. Yo, te, no, me, yo tengo yo la, la prueba. A traer nombre. No, yo, no, porque yo no sé si le entregaron o no. Yo te estoy diciendo que ellos sí entregaron. Yo estoy diciendo no sé no sé si, si no, a lo hombre. que le entregó. Ok. A él le, entregó, le entregaron los insumos a Telenor y Telenor utilizó sus equipos y se le entregó a cada persona. ¿Sabes? A... a Alitaron que ellos mandaron. Mira, se le entregan: está el hospital esto, está el hospital esto, está el hospital esto. Fue así. Que no fue, dije que yo voy por la casa por casa. No, no, no. Y ellos entregaron cosas que los hospitales y la clínica y que los sitios como eso necesitaban y se lo entregaron porque nosotros lo grabamos y lo Ahora, están hubo muchas personas que están en Estados Unidos porque uh -huh. San Francisco es un pueblo unido. Uh -huh. Yo me di cuenta que estando allá sin poder. Dios Mari. Sí. Honey. Tony Estrella, Dios María la Mala. Sí, eh. esa gente. ¿Eh? Claro, mucha. Muy, mira, hubieron personas. Eh, ya, nos eh, falta finalizar. En uh -huh. New York, sin poder, hicieron su aporte. Sí, allí eso se lo mandaba mucha gente. Mucha gente. aquí de San Francisco Macorís preocupado, gente sin trabajo, que tenían 100 dólares guardados, lo mandan. Porque esto es un pueblo unido, a pesar de, de, de todas las raticas que hay. Pero esto es un, un pueblo Unido. Y, lo, y se demostró en esta pandemia. Todo el mundo, mira mira yo, que estaba junto con Cristo, fue aquí, y toda esa gente. Mandaban de Panamá, de, de Islas, que se yo qué, que ahí van 50 dólares, que ahí van esto, que ahí van lo otro. ¿Tú entiendes? Eso me ha sentido orgulloso, 6 Series 5, 6, porque hay mucha gente... ¿Sí? los políticos, los empresarios así, ah, no algunos se unieron, político sí, se unieron. hubieron políticos que yo ¿Hubieron no hubieron políticos que, que a ah, correr fanáticos pero uh, hubieron uno que yo no mencioné uh, el nombre que uh, ay ay ay uh, no sé no sé si porque no bueno no, pues, no. va a durar cuatro años y ese es pataleo el hombre <risa> <risa> bueno tenemos exclusiva la entrevista de Robertico Salcedo él habla de Gonzalo Robertillo Robertillo habla de Gonzalo Un privilegio que no da entrevista todo el mundo sí sí Robertico sí. Salcedo ese mismo, así que ese no es Roberto Neri que estamos entrevistando, no, esa es a Robertico. Así sí, que nada. Sí, porque Roberto Neri es chiquito sí, y Robertico, Robertico es alto. Y Roberto es, es alto. alto. Y tiene el cabello bueno, Robertico tiene el cabello bueno. Sí, Robertico tiene el cabello bueno. Y, y, y Roberto Neri y, y Roberto Neri lo quiere poner. Lo, bueno. lo, lo tiene lo tiene, lo tiene crespo, crespo. crespo. Mami crespo. me decía que es crespo que tú lo tienes. <risa> <risa>